Y, uh, voy a tratar de conseguir una máscara porque hay muchos gases y, uh, algo está ocurriendo acá adelante bueno, vamos a tratar de mostrarles por favor compartan este directo, uh, envíenos sus, sus corazones, uh, sus regalos, si quieren colaborarnos, si quieren ayudarnos, aquí hay una barricada que han creado los manifestantes y, uh, hay vidrios rotos, hay una gran manifestación de este pueblo francés hoy eh, en las calles. Bienvenido a París, amigo. ¿Ah? Bienvenido a París. <risa> Merci. <risa> bueno, aquí se prepara la policía. Estamos aquí transmitiendo de primera mano todo lo que está ocurriendo en la parte de adelante de la manifestación. Detrás de nosotros hay miles, miles de personas que eh, están eh, manifestando, que están eh, bailando, hay tambores, pero esta parte de adelante donde hay los enfrentamientos también es importante que ustedes la conozcan y que ustedes la miren, porque a los latinoamericanos nos, sataniz nos satanizan muchas veces Pensando que eh, estas cosas solo ocurren en América Latina, bueno, aquí ha, algo está ocurriendo. Tiene bueno, que quedarme quieto porque están eh, persiguiendo personas, están capturando personas. Y uh, lo que ocurre acá es casi que un real campo de batalla en este momento. Ayúdenos a compartir este like, envíenos sus flores, envíenos sus me gustas. Eh, esa es la forma en que ustedes pueden ayudarnos a eh, avanzar en este día, en que pueden apoyarnos, en eh, que la forma en que ustedes pueden, uh, pueden apoyar eh, el trabajo que nosotros estamos haciendo. No crean amigos y amigas que nos ven a esta hora desde cualquier país del mundo que estas cosas solamente ocurren en América Latina, también ocurren aquí en Francia donde la gente se manifiesta y la gente eh, en este momento está desde las calles transmitiendo su sentimiento en contra de eh, una reforma pensional que busca aumentar la edad de pensiones de 62 a 64 años. Ah là ça va ça va, pas c'est très c'est sûr. très c'est très très très c'est très C'est très très très les très très très très Les très ports. Aquí vemos personas de todas las edades, sobre todo la juventud, eh, avanzando en estas manifestaciones. Escriban sus mensajes, díganos desde dónde nos están viendo, desde qué lugar del mundo nos ven. Oh okay. shit. Envíenos sus flores, suscríbanse.